somos de Honduras. Eh, pues lo primero, eh, mi papá en Honduras, él era dueño de transportes y estaban queriendo cobrarle a él cada vez más impuestos sobre la renta, extorsión. Estos cuatro años, han sido de estar escondidas, de estar cambiándome el color de cabello a cada rato, de no poder ir yo a decir eh, que voy a ir al, con el niño. Mi hijo apenas tiene dos años, pero de que no poder sacar al niño al parque por miedo, a que me vean o estar escondida. Pues. Y entonces ahorita que pues las muertes de nuestros familiares siguieron, yo dando mis pruebas acá, que siguieron en el periodo de estos cuatro años, han seguido. Y entonces se tomó la decisión pues, de volverme yo a venir para acá por la situación que estábamos en peligro otra vez. Y más con los desastres naturales, que quedamos sin casa, porque todo se lo llevó el primer huracán, Eta, y luego que vino el diota. Yo llegué a Estados Unidos y así como entré, solo me, me tomaron mis huellas y pues nos subieron al autobús, del autobús nos llevaron a las hieleras. En la hielera estuvimos dos días y nos llegaron a sacar en la noche, como a las, bueno, como a las 4 de la tarde. A eso de las 4 de la tarde nos tuvieron en espera hasta como a las 11 de la noche y... Varias personas preguntaron que hacia dónde nos llevaban y no les contestaron. Yo sé un poco de inglés, entonces yo les pregunté en inglés. Me dijo de que, no, solo me dijo el oficial que, que sí veníamos para un centro de procesamiento que estaba aquí en México, que está aliado, que México estaba aliado con Estados Unidos y que acá nos iban a tener. Pero es mentira porque aquí no estamos en ningún centro de procesamiento de migración de Estados Unidos. Entonces, estamos como quien diga a, a la ayuda de la iglesia, pues. Si solo nos sacan así nomás para la calle, ¿qué, qué sé yo, para un agarro o algo con mi hijo de dos años, si no tengo familiares ni nada acá en él. El... Como ya lo mencionaba, los, los niños no tienen aquí Ninguna garantía. Los niños llegan en una situación pésima, llegan todos con vómito, con diarrea, este, neumonía, y en este momento tenemos 1.200 personas por día en este mundo. Todos vienen deportados bajo el título 42.